Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que se conecta a través de Enlace Noticias. Así es, hasta el sector conocido como brisas de fertilizantes, donde aquí se realizó unos desalojos hacia las comunidades que estaban asentadas en la parte de atrás. Eh, lo que afirman estos ciudadanos es el rechazo con referencia a este desalojo. Escuchemos lo que nos dijo alguno de ellos. Lo que pasa es que aquí vinieron a hacer el desalojo esta mañana. ...entraron y pidieron que desalojáramos... ...nosotros amablemente entendimos... ...porque nosotros sabemos que esto es algo ilegal... ...nos pusimos a hacerlo... ...ya nosotros llevamos tres meses aquí viviendo... ...porque nosotros vivimos aquí... ...porque la, la necesidad es la que nos hace estar aquí... ...se recogió, se puso a, a recoger... ...pero llegó el momento en que dijeron simplemente... ...no se puede sacar más... Han, ...han sido muchos los que no han podido ni siquiera desarmar... ...han sido muchos los que hemos tenido cosas allá... ...y ya no nos quieren dejar ingresar... ...ya no nos quieren dejar sacar las cosas... Uno de los habitantes nos manifestó que hubo una presunta abuso de autoridad con referencia a cuando se realizaba este procedimiento. Casi 3 millones de pesos, invertí toda la madera y está toda la madera, la mitad tirada guardando en una vecina y la otra la mitad está armada. Le pido que por donde pueda entrar la Decentemente ellos me dicen que entrar por la parte de allá. Yo voy entrando, ellas me dicen que no puedo sacar la madera, y de menos me saca la que está tirada en el piso, que puedo recogerla. Vengo con mi hijo de ayuda porque tengo precisamente una cita médica con un neurólogo debido al accidente este que tuve. Un carro me pisó la cabeza, le dije yo, me la le entendí yo fue, ponerme la esposa y la volaban con otra mano para maltratarme, me cogieron entre siete manos y me golpearon, como pueden ver, tú y todo maltratado. Le dije yo, no me maltrate, yo no puedo hacer fuerza, no puedo coger rabia. Le dije, le dije no le importó. Asimismo la comunidad manifestó que hubo compra y venta de estos lotes, donde rechaza por supuesto estas compras que se realizaron hacia estos ciudadanos y que hoy reclaman su dinero. ¡Para un lote? Y también lo vendieron en dos millones y a más de uno. ¿Cuántos sabe usted que vendieron? Ah, no, yo no sé, a más de uno, pero no sé, aquí estamos amedrantados, amenazados y todo. La luz y el agua, mi señora, deme 200, deme 300 y la hora del se pasaron cinco meses y mire, vea, se cerraron 30 millones pues, y no pusieron la luz. Llegó Jimmy Picón, en ningún momento ellos nos trajeron a nosotros una orden. ¿Qué hizo Jimmy Picón? Sacó el celular... ...y me mostró un fallo, un fallo que quiere decir que hay dos fallos... ...o sea, ¿por qué no se presentó con personería? ¿Por qué no se presentó con derechos humanos? ¿Por qué no se presentó con bienestar familiar? Donde había gente, donde había niños y nos están sacando arbitrariamente. Conocimos la respuesta por una de las madres que estaba ubicada... ...manifestando que acá habían personas como niños, jóvenes y adultos... ...donde fueron desalojadas de una manera irregular. Le pedimos al gobierno, a los entes competentes, que se pongan la mano en el corazón y si tienen para reubicar a tantas invasiones que han salido en estos momentos, que miremos a ver cómo nos vamos a organizar. Porque la verdad, muchos necesitamos en este sitio, estamos viviendo aquí. Yo tengo tres meses, no tengo empleo, no tengo vivienda y me duele, me duele la situación. Aquí no habemos delincuentes. El equipo Enlace Noticias estará buscando una respuesta por parte de las autoridades competentes con referencia a este desalojo que se realizó en horas de la mañana. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Campo para Enlace Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio.